hola Prixliners, en directo desde madrid nos habla luis de PRIXLINE hoy estamos con nuestra experta colaboradora sara Todos eh, no los que emigramos como los que no emigramos los que buscamos trabajo como los que estamos en un trabajo eh, tenemos que tener muy claro no tener complejos de ningún tipo uh -huh. Sara mm, se ha preparado un tema que nos va a desarrollar sobre cómo superar los complejos en general vale a recordar los PRIXLINE no solo ayuda a venir a españa a trabajar a pasar la frontera por cierto por cierto os estoy preparando bueno os tengo ya preparado un tema para un próximo vídeo de cómo eh, pasar la aduana sin dificultad pasarla bien y otro tema que os estoy preparando es la entrevista para el asilo político cómo superarla también con éxito vale pues para todo eso hay que ir sin complejos sin miedos tontos sara nuestra experta ahora nos lo va a explicar eh, antes de nada antes de empezar la entrevista de hoy que no se me olvide quiero responder a claudia claudia edilma que nos ha hecho un comentario que os lo voy a leer ahora mismo que quiere un sitio económico eh, donde eh, poderse alojar eh, nos dicen en, en su pregunta por cierto los que queráis de hacernos preguntas las podéis poner ahora en el chat o en los comentarios del vídeo los que no lo veáis en live y el que no esté suscrito que se suscriba ahora mismo le dé a la campana para que le avise cuando estamos en directo mira nos dice claudia hola quisiera consultar lo siguiente hace una semana mi marido llegó a madrid y tiene muchos inconvenientes para conseguir habitación actualmente tiene la posibilidad de estar en un centro de día de cáritas nos dice pero durante las noches no tiene dónde estar podrían darme alguna recomendación o sugerencia de las posibilidades que tiene no hay familiares ni conocidos tiene pasaporte europeo y la semana entrante turno para sacar el NIE. Muchas gracias, excelente canal. Saludos desde Argentina. Saludos a ti. Mira, eh, Eleonora es quien nos lo dice. Nos lo habéis preguntado varios. ¿Dónde alojarse? Pues mira. A ver, podéis mirar en milanuncios.com. Ahí te alquilan habitaciones. Vale, según el presupuesto que tengáis. También otra idea que os doy es los de Airbnb. Vale, y si estáis muy mal de dinero, os recomiendo... Coach Surfing. Luego os voy a dejar el enlace aquí en el vídeo. ¿vale? Coach Surfing. Mira mi inglés Sara. Coach Surfing. Sí. Uh -huh. Coach Surfing. Ahí te deja, hay gente de forma altruista, te deja la habitación para que duermas o para que vivas, ¿vale? Es como una red social para intercambiar, ¿vale? Os lo, os lo dejo luego en el enlace, para no demorar mucho el vídeo entonces volviendo ah, y otra cosa que os voy a decir y ya empezamos con sara la oferta del día cada día que hagamos que hagamos un vídeo line que siempre os insisto son en directo os voy a dar una oferta de trabajo que nos hayan puesto ese mismo día la de hoy es eh, es aquí en madrid el grupo pimiento verde apuntarlo los que estéis en madrid queráis trabajar el grupo pimiento verde busca incorporar 10 camareros para sus restaurantes de éxito nos la acaban de mandar esta mañana los de Hosteleo, ¿vale? Que lo sepáis. Grupo Pimiento Verde, buscarlo en Google. Ahí tenéis, mm -hmm. están buscando 10 camareros en este momento. Intentaré cada día daros una oferta nueva, porque en Prisline gestionamos muchas ofertas de trabajo. Entonces he pensado que a los Prisliners, que no seguís en los directos, pues nada mejor que daros las ofertas. Que... Bueno, pues vamos al tema. Vale. Hmm, Sara, ¿cómo... Te dejo que lo presentes tú. Sí, bueno. Vale. Pues como decía Luis, vamos a hablar de cómo superar los complejos, sobre todo pues para poder superar el tema laboral. Bueno, los complejos nos afectan tanto a nivel laboral como a nivel personal, como en muchos ámbitos de la vida, como puede ser también, a, como ha dicho Luis, a los inmigrantes ¿no? que van a cruzar una aduana. Pues ser una persona segura ya de por sí es un punto a nuestro favor, porque claro, una insegura al final siempre va a tener un poquito más de problemas en este aspecto. Entonces, bueno, decir que siempre eh, hay dos tipos de complejos, ¿vale? Están los rasgos físicos, también como los psicológicos, ¿vale? Y suele, son complejos que suelen surgir desde la infancia. Si no se tratan bien desde la infancia, pasan a la adolescencia. Y ahí se empiezan a pronunciar más y más, cada vez hasta que somos adultos. Y si no se tratan bien desde adultos, incluso pueden generar depresión. Con lo cual es súper importante saber gestionarlos, ¿Vale? ¿Y qué son los complejos? Pues bueno, son percepciones distorsionadas que nos hacemos de nosotros, mismos, de nosotros mismos a través de las comparaciones que nos hacemos de los demás. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una vida estereotipada, comercial, donde se vende un canon de belleza que supuestamente es perfecto y realmente nos olvidamos de que lo que es perfecto hoy en día dejó de serlo hace 100 años, ¿no? O era al revés. Entonces, realmente perfecto no hay nada. Hay que pasar a, a pensar que no hay complejos como tal, sino los que nosotros nos creamos a través de lo que nos vende la sociedad. Entonces, pues el primer punto sería ese, ¿no? Eh, ser realistas y saber que, que es un complejo y saber de dónde se origina y saber por qué se origina. Porque y, y es súper importante saberlo, pues por eso, porque crean inseguridades, crean bajos de estima en la persona, eh, crean poca seguridad. ¿sí? Entonces eso hace que nos veamos mal tanto en un nivel social como en un nivel laboral. ¿no? Hay complejos físicos, psicológicos, de malos comentarios. Uh -huh. eh, también he leído que se busca mucho cómo cómo aceptarte como eres. Uh -huh. Insisto, Prisline os quiere ayudar en lo personal también, no solo en lo laboral, ¿vale? Entonces bueno, dejo que Sara. Os lo comente, que es la. Sí, parte? Y eso, y sobre todo que es que esto ya que es también personal, nos ayuda a nivel laboral, porque al fin y al cabo nuestro canal, ¿no? no es eso, Claro. Tiende más al laboral, pero es verdad que el, si no cuidamos en personal, el laboral va a estar mal. Va a Entonces, estar mal. Pues por eso. Y cuando vayamos a hacer las entrevistas de trabajo, porque no solo es llegar a España y ya está. Cuando ya estamos en España, tendremos que hacer las entrevistas de trabajo y que nos cojan. Para lo cual hay que ir con una seguridad. ¿Vale? y por eso me, ha, me he preparado algunos tips unos consejos vale que espero que os gusten y que yo he pues, apuntado aquí práctica. que son 10 consejos sí, y voy a ir uno por uno de acuerdo Venga, entonces por. el primero era aceptar que todos somos imperfectos es decir que, se, que tenemos que ser realistas en que todos tenemos virtudes y tenemos defectos Si somos realistas con eso al final no vamos a ser tan exigentes con nosotros mismos no porque nos vamos a dar cuenta de que no somos los únicos que tienen defectos y además no es por nada pero lo, el ser humano en general tiende a ser muy crítico consigo mismo, entonces nos miramos con lupa cuáles son nuestros defectos de lo cual el resto de la sociedad a veces no es ni consciente de ello pero nosotros nos estamos ahí muchas veces sacando más los defectos que las virtudes pero claro, para eso es súper importante saber que todo el mundo tiene defectos y tiene virtudes y que no podemos estar constantemente reivindicándonos en las partes malas sino más bien deberíamos, bueno, voy a hablar de eso más adelante, ¿no? pero en la parte positiva eh, luego también centrarnos más, pues eso, otro punto más sería centrarnos más en las cosas positivas de nosotros. Es decir, que si un día, por ejemplo, nos levantamos y nos miramos en el espejo, pues intentamos hacer el ejercicio de concentrarnos más en las partes positivas nuestras que en las negativas. No solo en las físicas, sino también en las psicológicas, ¿vale? Eh, hacer ese ejercicio, intentar solamente concentrarnos en lo positivo, como entrenar nuestra mente de tal manera que nuestra mente poco a poco se amolde a, a la parte positiva y no a la negativa porque la mente siempre tiende a lo negativo pero intentar hacer el ejercicio de concentrarnos más en lo positivo también nos, para... nos está diciendo la audiencia ahora mismo en directo que correcto dicen Sara, correcto todos ¿Sí? somos imperfectos sí. muy importante tenerlo sí, en cuenta no todos somos imperfectos <risa> <risa> hay que eh... aceptarse que todos somos imperfectos todos tenemos fallos sí y... Te sigo, te sigo deja No la quiero interrumpir. No, no. Otro punto sería más, eh, no compararnos con los demás, ¿vale? Y ser positivos, porque si nos empezamos a comparar con los demás, siempre tendremos más a frustrarnos, ya que nos, el compararse significa ver lo positivo del otro y lo negativo de mí. Entonces, eso hace que al final tengamos una sensación de frustración, nos sintamos mal. Entonces, es súper importante y en esto también me meto. Eh, en las redes sociales son malas, son tóxicas para esto, porque muchas veces te metes a ver modelos o las revistas de publicidad. Y claro, ¿qué pasa? Que ves todo, a todo el mundo con una sonrisa de aquí para allá, eh, a todo el mundo perfecto, ahí medio posando, con su nuevo look y tal. ¿Qué pasa? Que eso hace ¿no? que tengas. Ten, a, a compararnos a nosotros mismos. Que nos veamos feos, ¿no, nos comparamos con un supermodelo ahí. Claro. Entonces, mucho cuidado ¿eh? con esto de la O sea, que no TV. hay que compararse. Sí. Y que además muchas veces son poses, pero es que mejor ir a uno mismo, ¿no, Sara? Eso. Súper importante también rodearnos de personas positivas y que nos quieran, ¿vale? Y quitar de un. De un lado, a las personas tóxicas. Tenemos un vídeo que ya habla de esto, de cómo lidiar con personas tóxicas, sobre todo para gente que no tiene otra opción que lidiar con personas tóxicas, ya sea en el trabajo como en la familia, porque bueno, lo ideal sería evitarlas, pero si no podemos, pues cómo lidiar con ellas. Entonces, es súper importante rodearnos de personas que, que nos quieran, que realcen de nosotros, saquen de nosotros la parte positiva que tenemos y no al revés, o sea, no que nos hundan, porque si no entonces nuestra autoestima al final se va a ver mermada. Eh, otro punto importantísimo también no hacer públicas nuestros, nuestros defectos sobre todo cuando estamos con estas personas porque basta que nosotros mismos nos veamos defectos que nadie se da cuenta para que ahora cojamos nosotros también y publiquemos ¿no? nuestros defectos ¿qué pasa? que si lo decimos y lo hablamos no solamente nos vamos a acordar nosotros más sino que encima la gente se va a fijar de algo que ni siquiera se estaban fijando antes pues entonces ¿para qué vamos a darle más protagonismo a algo que nosotros solos le hemos dado protagonismo, ¿no? Sin tener, sin la necesidad de, que, de tener que dársela. Pues eso sería otro punto importante más que nada porque nos ayuda, ¿no? El mantener esa línea de positividad con la gente y no de, de crear, pues un poco eh, de, de, de darle el enfoque negativo que tenemos de nosotros mismos a los demás. O pues sea, por ahora llevo que los voy apuntando, Sara, el primero, aceptar que todos somos imperfectos. Sí. Eh, centrarnos en lo que sí nos gusta de cada uno de nosotros no centrarnos en lo malo que nos vemos sino en lo positivo no compararse uh -huh. rodearse de gente positiva que no sea tóxica intentar alejarse de la gente tóxica y cuando no nos podemos alejar porque es un familiar un compañero de trabajo veros el vídeo que tenemos también con sara nuestra experta en desarrollo personal que os explicamos cómo lidiar cuando no nos podemos separar de la gente tóxica no publicitarlo, uh -huh. hemos llegado a ese punto sí, no publicitarlo y si estamos todo el día diciendo oye mira que me que llevo gafas que llevo gafas todos os fijáis en mis gafas ¿Eh? ¿Eh? nada lo no lo he, dicho. No me gusta no lo he dicho mi pelo y tu pelo en verdad no normal pero hasta que lo no, no me gusta que... la coleta no me gusta la coleta que por claro. cierto es muy bonita eh digo <risa> o sea, hay gente que a lo mejor lo dice sin complejos pero hay gente que no que lo dice en serio y además para buscar como la aceptación de los demás entonces, mmm, ni no, una cosa ni otra, no, no. o sea, no vale ni buscar la aceptación de los demás, ni tampoco publicar aquí tu defecto como tal, porque no sirve de nada No sirve de nada, llevamos cinco, nos quedan otros cinco, ¿verdad ser? Sí, eso. Pues te sigo dejando También ser realistas, o sea, hay que ser personas, pues eso que como todo, como somos imperfectos, ya hemos dicho, tenemos defectos y virtudes, pues si somos realistas aceptaremos nuestros defectos también Aceptar no significa que nos gusten nuestros defectos, sino pues que, bueno que los aceptamos eh, porque eso nos ayudará también a equilibrar la autoestima, ¿no? ser, ser realistas y también eh, pues como, intentar, como el que intenta ponerse una meta y no la puede cumplir ni, ni puede llegar a ella, ¿no? ¿para qué vas a ponerte una meta tan alta o para qué vas a querer ser un supermodelo no, si no lo vas a hacer nunca realmente, a lo mejor, pues ¿por qué no? pero lo importante de todo es que tú te aceptes que al final si tú te aceptas te vas a querer y da igual si eres un supermodelo porque igual el supermodelo va a tener mil complejos y tú no entonces pues bueno, aceptarse, ser realistas súper importante a la hora de, de abordar el tema de la autoestima, vamos eh, luego también reconocer eso, pues nuestras limitaciones y no frustrarnos tanto a nivel psicológico como físico, vale porque sobre todo psicológico igual somos personas eso que tendemos a ponernos una meta muy alta y no la logramos qué pasa que al no lograrla pues nos vamos, nos vamos a sentir peor y nuestra autoestima se va a ver otra vez afectada entonces pues para eso mejor ponte una meta realista que puedas cumplir que poco a poco la vayas ascendiendo y de esa manera pues tú vas a coger seguridad en ti mismo te vas a sentir mejor pues contigo mismo al final también mira lo cual, lo, todo mi, va ligado mira lo perdón que te interrumpa sara pero mm. nos dicen ahora en, en directo dice hay veces que las personas tóxicas intentarán y harán de su vida que no avancemos. Hay bastante gente de esa. También nos dicen, yo creo que muchas veces hacer público nuestros defectos puede ser sano, ¿no? Reunirse, de, reírse de uno mismo. Sí, como digo, puede ser sano, pero hay, hay veces que no lo es, porque hay personas que lo hacen aceptándose a sí mismos, pero hay otras que lo, lo hacen buscando la aceptación de los demás. Entonces, depende del objetivo que tú tengas en mente. Si eres una persona compleja, seguramente lo hagas con el objetivo de, de buscar la aceptación de la gente si es con ese objetivo déjame que te diga que al final no vas a lograr nada con eso o sea es posible que incluso encuentres un poco el resultado negativo ¿no? o sea de no ver de no escuchar lo que tú quieres que es un poco en parte lo que tú lo que, la, lo que estas personas que están buscando no sé si me explico vamos yo creo que sí sara <ríe> vale yo por lo menos te entiendo Vale, vale. Luego también otro punto súper importante, otro tip, es no buscar, pues como ya he dicho, la aprobación de los demás, porque basta que la busquemos para que no tengamos lo que estamos buscando. Y aparte, la opinión de una persona exterior a ti no vale más que la tuya misma, o sea, al, al final lo que importa es lo que pienses tú de ti mismo, no lo que piensen los demás de ti. Entonces, intentar no buscar la aprobación de los demás, porque por mucho que la busquemos no nos vamos a sentir mejor, es, es más, puede que nos sintamos incluso peor. Entonces por eso lo principal de todo, que, que tú a ti mismo te, te gustes y no que, que para gustarte dependas de los demás, porque si no, entonces mmm, puede que malamente... Yo por lo que estás diciendo veo que mucho está en la cabeza, que hay que trabajar mucho sí. el tema de la cabeza, ¿verdad? Sí. Y aceptarse a uno mismo y olvidarse un poco de lo que dicen por... ¿Es psicológico? Ahí, es psicológico. Claro. Y eso, saber que hay muchos puntos de vista, es que no, no lo que piense el vecino del lado vale más que lo que pienses tú que no porque a lo mejor tu jefe te haya echado porque no le gustes eh, no tú no vales sino porque a lo mejor vas eh, a otro trabajo y, y resulta pues, que vales un montón y resulta que a lo mejor eh, te echaron por otra cosa que no te dijeron entonces pues no vale de nada lo que al final te diga la gente sino vale lo que tú piensas de ti y bueno eh, como último punto me tengo apuntado Luis y ¿Sí? sobre todo para las personas que no sean capaces de um, superar sus complejos por mucho más que lo hayamos estado hablando y no sepan ni siquiera poner en práctica estos consejos de los que he estado hablando si, si hay personas así porque realmente tienen un problema de autoestima grave pues bueno yo no soy psicóloga profesional no si es verdad que soy eh, coach como por así decirlo no profesional eres nuestra experta en desarrollo personal Exacto. y profesional Sara eh, ya está nuestra ahí, experta la experta Prisline podéis ver sus otros vídeos no que los tenemos salir más. Claro, pero si es verdad que hay personas que son profesionales en el aspecto psicológico, entonces pues eh, si hay personas que de verdad tienen un problema de autoestima gordo ya y que no saben cómo solucionar porque ya no son capaces de salir por sí mismos de él, pues yo ahí sí ya les aconsejaría que si no son capaces y están, tienden a deprimirse por eso, que busquen ayuda profesional. O sea, no voy a restar el mérito de un profesional desde luego. Que yo no lo sabía, Sí, claro imaginado... que cuando el caso es grave, que estos son uh -huh. consejos generales, pero cuando hay gente que tiene ya muy muy gran complejo, por lo mejor ir a un psicólogo, ¿no? Claro, ese sería el último tipo. O igual, sea, así pronunciar. rápidamente ahora respondo a los que habéis puesto preguntas en el chat y los que lo veis luego insisto ponerlo en los comentarios. Aceptarse, aceptar que todos somos imperfectos, eh, centrarnos en lo que sí nos gusta de cada uno, no compararse con los demás, plislines rodearse de gente positiva, no publicitar ese, ese complejo que tenemos, no estar todo el día con ello, ni para ver qué nos dicen, dejarlo, eh, centrarse en, en, en lo personal, ¿vale? en, en, en la personalidad, en, en, en lo de cada uno, ser realista y aceptarse, oye mira, si tengo gafas, pues tengo gafas aunque okay, mira, ya lo estoy yo diciendo mucho, me estoy cayendo, lo estoy diciendo. Bueno, pero tú te aceptas. Sí, sí pero, me, me, pero me he dado cuenta. No, pero es que no tengo que estar todo, pero bueno, es un ejemplo, es que es el que se me ha ocurrido. Ser realista y aceptarse, reconocer las limitaciones que tenemos cada uno y no preocuparse de lo que dicen los demás y si es muy grave ir a un psicólogo. Se me olvida algo, Sara, de los no. tips, de los 10 tips. Eh, si hemos ido muy rápido, podéis dar luego al vídeo ahora. Mira, nos dice, por ejemplo, Lourdes González Muchas gracias a eh, todos los que estáis escribiendo y los que dejéis luego comentarios. Excelente tema. Muchas veces los complejos son un obstáculo para mostrar nuestro verdadero potencial. Siempre debemos ser objetivamente en lo que sabemos y hacemos uh -huh. eh, y estar en constante aprendizaje para Totalmente. ser cada vez mejores. Exactamente, Luis. Un comentario, la verdad. Y Alex Ortiz nos dice: eso es quererse primero. Uno, segundo uno y después los demás. Exactamente, pues sí, porque si no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer a los demás también? Lo más importante es quererse a uno mismo y cuidarse uno mismo. Luego lo demás va a venir, mm. ¿vale? Pero siempre uno por delante. Parece egoísta, pero no lo es. ¿Vais a ayudar más a la gente si primero os queréis a vosotros mismos? Mm. A ver, dice Lina Polonia. Estoy interesada. Llego a Madrid el 16 de julio. ¿Cómo podría contactar conmigo? Bueno, con Prisline. Aquí abajo en el vídeo, en todos los vídeos os pongo prix.com/contacto. Ahí podéis hay un formulario de contacto. Podéis poner que os quería decir Prisliners. Los que lleguéis a Madrid, vamos, avisarnos que os hacemos entrevistas, ¿vale? Y nos contáis la experiencia, ¿vale? Y por último nos dice, eh, hola buenas, nos dice Juana soy de argentina y tengo 23 años quiero ir a españa a trabajar tengo una amiga que me puede dar trabajo en blanco mi pregunta es si teniendo un trabajo en blanco podría conseguir Sí, a ver no sé lo que dices con un trabajo en blanco a qué te refieres pero hay un vídeo anterior aquí abajo que os he hecho hace poco que os digo las maneras de conseguir trabajo miras eh, si te hace una oferta a tu amiga eh, si sí se puede puedes venir porque puede ser por ejemplo para trabajo doméstico no tiene que ser una empresa necesariamente la que te contrate puede ser un particular puede ser tu amiga eso se hace mucho en trabajo doméstico entonces te tiene que hacer una oferta una oferta de trabajo y tú tienes que ir a tu consulado allí en Argentina con esa oferta de trabajo para pedir la visa y que te hagan todo el papeleo vale pero sí que podría ser vale pero te tiene que hacer una oferta en firme es que no sé qué quieres decir con oferta en blanco pero si te hace una oferta de trabajo tu amiga sí que te puedes venir pero lo tienes que tramitar desde allí desde el consulado vale no vale venir aquí como turista conseguir un trabajo salvo las excepciones que os he contado y ya no os hacen hacerlo desde fuera todo esto lo vamos a profundizar más Y rosa vale saludos rosa puche nos está felicitando diego carmona soy diego quiero emigrar a madrid acabo de ver tu anuncio en pimiento verde os he dicho al principio del vídeo que están buscando 10 camareros quiero trabajar de camarero aplico yo pues mira los que estáis dentro ya sabéis pimiento verde en madrid ya está google y los que estáis fuera pues mirando también por google a ver el teléfono y a ver si os pueden hacer una oferta de trabajo y entonces os venís aprovechando vale si os lo hacen genial y si no bueno no os preocupéis que yo iré dando más ofertas pero está sobre todo lo digo para los que están ya en madrid vale amigos bueno pues nada sara si, que... mmm, si sara quiere añadir algo más porque tampoco quiero uh -huh. mira aquí dicen que estoy acabando la carrera de psicología y que te has explicado de maravilla. Gracias. Ay, ay, ay, lo dice la audiencia. Qué bien. Me siento bien. Muchas gracias. No sé su nombre no. santo Chispín, no sé cuántos. <risa> lo has explicado genial, Sara. Bueno. Efectivamente. <risa> bueno, pues ya sabes la verdad que a mí personalmente me gusta mucho el tema de la psicología. Yo creo que lo llevo un poco en las venas ahí hombre la verdad no estás ayudando un montón sara Vena. claro ya la conocéis tenemos otros vídeos con ella ¿eh? de cómo superar las entrevistas de trabajo y tal no solo es venir no solo es pasar la aduana no solo es arreglar los papeles luego viene esto vale sí. pues nada prislines acordaros dejarlo en los comentarios todo lo que queréis preguntar os vamos a responder a todos darle un like si os ha gustado el vídeo si lo habéis escuchado en spotify dar un corazón verde y el que no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo. Que Prisline siempre emite en directo. Así os avisa la aplicación y podéis preguntar cómo han hecho otros Prislines. Pues muchas gracias, Sara. Nada, ya Muchas gracias, Prislines. Hasta la próxima emisión. Chao, chao. Desde Madrid, en directo. Chao, chao.